Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, vamos a ver hoy, en unos minutos, dos claves que creo que son bastante importantes a la hora de tomar decisiones y para ver qué es lo que... y hacia dónde podemos evolucionar en, en los próximos días ya de forma bastante inmediata. Y una inmediata y otra casi en horas y otra a lo largo de la semana, ¿vale? Creo que es importante, bueno, el, el enfocar, ¿no? Primero, de forma inmediata ¿qué tengo, en clave semanal, ¿qué puedo hacer y qué puede pasar? Y en base a eso, poder tomar decisiones. Recordar siempre que cuando tomamos decisiones y cuando... Um, esperar al momento de cierre de la vela. Evidentemente, si estoy esperando un cierre de una vela, por ejemplo, semanal o diaria y estoy en la última hora, bueno, bueno vale, te lo puedo comprar, pero... Eh, muchas veces eh, decimos puntos y no esperáis os adelantáis y luego mmm, viene la semana sí, porque me causa o de la vuelta porque no ha confirmado vale lo que nos confirma cualquier actuación si hemos dibujado bien y yo dibujo un poquito mal <risa> es eh, el cierre de las velas vale esto es bastante bastante importante en fin eh, decía decía a Robert Anton Wilson que el, el mundo no está gobernado por hechos objetivos y por la lógica sino por sistemas de creencias y es cierto, esto es totalmente peligroso porque no solamente hablamos de creencias en base a religiones, sino creencias que se están cambiando estoy en otro canal preparando un, un buen uh, vídeo sobre esto está cambiando nuestras creencias digamos las que llamamos religiosas esas espirituales por creencias políticas y esto es de un peligro, de un peligro tremendo. De hecho, lo estamos viendo prácticamente en todo el mundo. Por eso se ha polarizado de una forma tan potente eh, toda la sociedad. Porque están confundiendo, o estamos confundiendo, eh, nuestra parte, ¿cómo llamarlo? Eh, cognitiva, ¿vale? lo que sabemos, lo estamos confundiendo con esa parte espiritual que es un poco diferente, la estamos mezclando, y ya sabéis que cuando la iglesia y el Estado se mezclan, mal rollo, muy mal rollo, muy mal camino vamos llevando. En fin, vamos a ver cómo está el mercado, que es lo importante, es para lo que estamos. Venga, comenzamos. campanita compra el curso de mi abuelo sí, lo hice mi niña además aprovechar que quedan unos días me pidieron esa semana extra y, y quedan dos o tres días no queda más, se acabó se acabó bueno, estamos entrando en el, bueno, terminando no, te que de analizar. Es que con el calor que hace y a las temperaturas estas, aunque ahora refresca un poquito, eh, joder, parece que estamos ya entrando en el verano. Y en realidad estamos en 15 de mayo, aunque hasta el 40 de mayo no te quitas el sallo. Pero bueno, ahí vamos. Bitcoin. Dos cosas importantes. Bueno, una en el muy corto plazo. Estamos hablando de... He hecho un corto esta mañana de esta zona en la que estamos. vale Esta zona en la que estamos he tirado el canal para que vierais el 50% del canal, lo importante que es. no Toque... Ruptura, apoyo y vuelta arriba, con esta pieza de mecha, pero bueno, zona igual, de pérdida recupero y me apoyo, zona de resistencia, intento romper, no puedo, vuelve a ser resistencia, ahora ampliamos, para que se vea bien, que sé que hay gente que está con el móvil, estamos en una resistencia que estamos intentando pasar, vale esto es en rango horario, si nos vamos a 4 horas, bueno, pues estamos con esa vela de que sí, que no, que no, que sí, a ver si la siguiente rango de 4 horas confirma por fuera, y se nos va a la zona de los 27.800, que es esta línea verde es muy importante. Igual que esta de 26.790 es muy importante, la de 27.800 también lo es. Entonces, bueno, eh, son zonas que tanto pasar el 50% del canal como esta zona horizontal aquí es importante. Si lo conseguimos, pues podremos empezar a pensar en la parte superior del canal. Aquí tenemos una confluencia muy importante de esta línea de tendencia con esta línea de tendencia, con esta zona horizontal... Que sería una guerra difícil, ¿vale? Sería una guerra complicada. Muchas veces Bitcoin nos sorprende, ¿no? Y cuando llega a una zona de guerra complicada, hace raso, se la pasa como si fuera mantequilla y ya está. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, yo había dibujado esta ida y vuelta eh, por aquello de de que bueno pues esta, toda esta zona, y lo vemos en cuatro horas, pero bueno, viéndolo en diario, tenemos una especie de HCH, de HCH como estructura, no como figura bonita y preciosa, porque ya es más, nada más que las criptomonedas y los, o los valores muy volátiles no hacen las figuras tan bonitas, eh, pero lo es, tenemos zona de acumulación izquierda, tenemos la cabeza, zona de acumulación derecha con sus hombros, y estaríamos haciendo pullback ¿vale? a esa línea clavicular aproximada para luego irnos abajo, que por eso teníamos este dibujo aquí. Para mí sería lo perfecto, es decir, venir aquí, no poder y irnos a la zona de 25, 24 y medio, 25. Es muy bonito porque luego ya posiblemente podríamos rebotar con más fuerza, con más dinerito, con mucha más liquidez. Pero bueno, mientras no haya una mala noticia que no nos eche para atrás, es complicado. ¿Por qué? Porque esta es una visión en corto plazo. Vamos a ver una visión un poquito diferentes. Vamos a las velas semanales. Bueno, no, aquí no. Vamos a verlo mejor. Aquí lo vamos a dejar en cuatro horas y vamos a verlo aquí, en esta que hicimos juntos. Vamos a verlo en semanal y vamos a encender el All-in-One para que veamos esas medias. ¿Veis cómo se hacen los soportes y las resistencias? que bien lo hace. es, es, es la, en la leche. En fin, ¿qué ha pasado? Importante, pues que hemos, pasado, hemos roto la media de 200 y ahora nos hemos apoyado en ella. Ya está, no es que haya pasado nada espectacular, pero es que, amigo, la media principal, pasarla y apoyarme en ella, de momento seguimos rebotando, fijaros cómo la mecha vino, se apoyó y rebote. Ahora empezamos a subir y a esta semana no tenemos ni mecha, para arriba. Vale, a ver, ya sé que estamos a lunes, pero ojo, que estando a lunes... Estamos ya casi casi en la mitad de, esta, de este cuerpo Veremos a ver qué pasa Por otra parte, sí podríamos caer Retestear EMA20 con algo de mecha Y volver a subir Por aquello de cumplir con... Vamos a bajar la zona de 25 Bueno, vamos a ver si se cumple Vamos a ver si se cumple De momento eh, No tendría por qué ser ni siquiera esta semana ¿eh? Cuidado de momento la semana no está mal, tampoco es que tenga un súper mega volumen, pero no, yo creo que no va, no, no tiene mala pinta, de verdad. Sinceramente, fijaros qué vela de diario. En la zona en diario ya que hemos venido, hemos tocado. Nuestra línea de medias, que es esta roja que baja por aquí, estamos a la derecha de ella, domingo, lunes, con una muy buena subida, un 2 y pico por ciento. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos aquí, ¿vale? La EMA 20, la zona de los 27.900.000 que esa línea verde además que teníamos en la otra gráfica, y que bueno, pues si nos pega un chaparrón y nos manda para abajo otra vez, pues sí nos podría llevar a esa zona. Pero, cuidado, porque en una zona de soporte importante, que es en la que hemos estado, también se empieza a acercar la media dinámica, el soporte dinámico de 100 ciclos, y bueno, mmm, no son tontería. Por otra parte, vemos como la media de 200 ya se ha puesto aquí paralita a esta, a esta línea de tendencia, que es la parte inferior del canal que estamos llevando, vamos a quitar las luces. Bueno, es que si quito las luces, quito las medias. Entonces, <ríe> eh, bueno, pero bueno, ya, eh, lo importante es que veáis cómo se ha puesto paralela y que de momento sería la salvaguarda en diario. Salvaguarda en diario. Yo, de momento, de momento, y salvo que pase algo raro en el mercado, no veo una pérdida de esta media. No lo veo. Eh, ¿Es posible? Claro, siempre, siempre, pero de momento. No la veo. Mi punto importante para mí es este punto de pivote que hay aquí, justo en este que se cruzaron las medias de 100 y 200, con este punto de pivote que en toda la zona de 20.000. Para mí es la clave, es un punto clave, clave, clave. Eh, pero la línea de tendencia que estamos llevando es buena. Técnicamente lo está haciendo bastante bien Bitcoin en general. Y de momento perder esa media de 200 creo que es el soporte más importante que tenemos. Evidentemente podemos bajar en cualquier momento. De hecho, ya lo hemos hecho, hemos probado la de 100 y hemos rebotado. Y mientras tengamos esa salvaguarda, otro movimiento más abajo de esta zona, en, pues eso, entre los 25 y los 23, 23 y medio 25, lo veo complicado. Bien, dicho esto, espero que, eso, echarle un ojo a, a, al, al semanal, porque creo que es importante, creo que es... Eh, el, el estar por encima de la media 200 después de haberla perdido y el sufrimiento, perdimos, la probamos, nos volvimos a ir al carajo la probamos otra vez, la atravesamos, pues ahora nos queda hacer apoyos tenemos cruces importantes, ya vemos como eh, nuestra M20 ya ha cruzado nuestra línea nitro que es la blanca, que ha cruzado la media de 50, va a por la de 200 y el cruce siguiente que buscamos así súper chachi importante, bueno, tenemos la de 100 por arriba, que creo que es el objetivo, ya lo dejé, el TP2, de momento creo que es el objetivo, de momento, ya veremos después. Eh, para mí tocar ese objetivo, creo que luego ya sí que nos podría ir otra vez abajo, ya veremos. El cruce de la media de 50, que de momento nuestra línea nitro ya la ha cruzado, eso es bastante bueno, a por la media de 200. Esa es una clave súper, súper importante. Porque cada vez que lo hemos cruzado... Y aquí no se ve que se cruzó en esta zona. boom, Se cruzó en esa zona. boom, O sea, nos hemos ido para arriba. Lo page, podemos verlo aquí. En esta otra gráfica. ¿Vale? Siempre ha sido nuestro suelo. ¿Vale? Toque, toque, toque. Entonces, anteriormente, ¿qué hacíamos? La media de 100 y la de 50. Cruzaban y nos íbamos para arriba. ¿Vale? La media de 100 y 50... ...cruzaban y nos íbamos para arriba... ...¿qué ha pasado? que el mercado ha madurado... ...entonces ya sí empieza... ...a haber temporalidad suficiente... ...histórico suficiente... ...como para fijarnos en los cruces de la de 200... ...que son los que mandan ahora... ...porque nunca la habíamos perdido... ...ya la hemos perdido... ...como un mercado... ...no maduro porque somos muy jovencitos... ...y somos muy pequeñitos... ...pero... Eh, ...a partir de aquí... ...el cruce importante siguiente que va a venir... ...como vino en su día... ...el de 50 y 100 ahora el importante es este el de 50 con 200 evidentemente llegará el de 50 con el de 100, por supuesto pero no es tan importante no es tan importante ¿vale? fijaros en eso, tenerlo en cuenta y cada uno que tome la decisión que más le venga en gana por otra parte el BLX ayer que nos dijo pues que tuvo una vela verde con menos volumen que el día anterior como era domingo pues tampoco le vamos a hacer demasiado caso y vemos también en BLX cómo venimos a apoyarnos en la media de 100 y hemos rebotado eso, perfecto. Por otra parte, Ethereum rebotando muy bien, un 1.86, no tanto con Bitcoin, pero bueno, bien, haciéndolo bastante bien. El total market subiendo y la dominancia de Bitcoin también. Entonces, mucho dinerito de eso que, se entra, que entra al mercado se está yendo a Bitcoin, no se está yendo a las altcoins. ¿Por qué? Porque es un ciclo que es normal. Eh, hasta que después vendrá el, el, un cachiporrazo, las altcoins sufrirán bastante más, pero... Vendrá una del Simpson de verdad. Todavía queda para eso. Yo sigo pensando que hasta después del verano no las toco ni con un palo, a no ser que más allá de algún trade así un poquito de ocasión que pueda surgir. Eh, euro dólar. Intentando hacer pullback a esa línea de tendencia que teníamos que perdió. Bueno, hace pullback porque tenemos por aquí... el eh, el dólar index, aquí está, que después del pepinazo que metió, bueno, pues eh, se viene un poquito abajo, es normal, totalmente normal. Eh, por parte de las altcoins, vamos a verlas, vamos a ver por porcentaje de cambio, tenemos aquí a la Gate, un 88%, <risa> como cada día, ahora como, como está en centavos, bueno, menos de centavos, eh, 0,85 centavos, pues bueno, pues muy fácil que, que pegue un pepinazo. ANKR también está por aquí, un 7 y pico, Block, bien, Block vive. Trías, Ajix, 6 y pico, y NJ, un 5,46, buen valor. De momento eh, ha hecho esta M, ha venido a cumplir justo con el, este, este escaloncito que tenía aquí, esta zona de posible soporte, y a partir de aquí intenta rebotar. Claro, ¿qué pasa? Que se encuentra con el vértice del doble techo, posiblemente se nos venga a la línea de tendencia, es bastante probable, ¿vale? Eh, oye, que se va para arriba, no va a ninguna pega, pero es bastante probable que se vaya abajo. Litecoin, por su parte, un 5,5% al alza, bien, está dentro de, pues bueno, esta estructura ascendente que tiene aquí, bastante clara, toque, toque, toque, toque, eh, importante, pues intentar, de verdad, ya romper este doble techo guizo, e igual... Eh, si no lo rompe, mal, mal va mal va a ir eh, VRA, Phantom también un 5%, y bastantes por encima del 5% está bastante bien eh, fijaros, también, venga, Phantom toque, toque, toque zona de jugueteo, y es la zona que está intentando ahora, ¿vale? Eh, pasar, por otra parte evidentemente, tiene ahora una un poquito más complicada, pero bueno poco poco a poco, paso a paso. A ver si recuperan algo, algunas algo, porque bueno, es una, es una faena, yo entiendo que hay mucha gente que se estaba ilusionando, que estaba otra vez con ganas de coger cosas, pero mmm, hay un momento para cada cosa, ¿vale? Y esto lo tenemos que entender, ya, o sea que por mucho que queramos, por muchas ganas que tengamos, el mercado no va a hacer lo que nosotros queremos, ni por asomo, pero ni por asomo. Entonces, eh, es más probable que haga todo lo contrario, <risa> así que, bueno, tener esto en cuenta. Bueno, por su parte... El Cardano lo está haciendo técnicamente muy bien, como siempre suele hacerlo. Eh, aunque tarde, aunque sea lenta, esa lentitud le hace que técnicamente se comporte bien. Eh, fijaros cómo tenemos un toque, dos toques, tres toques y tenemos un toque, dos toques, tres toques RSI. En el momento que empiece a ir al alza, pues este lo aprovecharemos muy bien para seguir adelante y recordad que compramos en 0.36% y bueno, pues a partir de ahí, eh, a ver qué tal, si se nos va a la zona, tenemos una zona objetiva ahí en 0.40, 0.41, pues oye fantástico. Eh, poco más que añadir, en realidad, tener muy en cuenta esos datos que hemos estado viendo, mirar cómo el SP500, a lo tonto, a lo tonto, bueno, pues sigue. ...intentando volver a ir a la zona de resistencia de los 4.200... Eh, ...no pierde los 4.100, está potente, potente, potente... ...aunque vino aquí un apoyo y dos apoyos... Eh, ...por fuera de ellos enseguida pa, ha recuperado, acumula en la zona... ...por encima de 4.100 y es probable que se pueda ir a 4.200... ...en cualquier momento, en cualquier momento que haya una buena noticia... ...una noticia, por ejemplo, de que se apruebe el techo de deuda... Eh, ...todas estas cosas, imaginar un pepinazo de aquí a la parte superior RSI... En, en, en el SP500 eh, significaría pues una subida aproximada pues como esta que vino aquí vale de un 9 y pico por ciento un 10 por ciento, ¿eh? ojo al dato, porque una ruptura, además veis como nos estamos comprimiendo cada vez más el precio una ruptura de esta zona eh, de un 10 por ciento, pues fijaros que nos llevaría a un punto importante que sería bueno, pues casi este punto de pivote que tenemos aquí en la zona de los 4500 y pico 4600, esto traspasado a Bitcoin. Cada uno que mmm, tome las posiciones que vaya creyendo convenientes. ¿Se puede ir abajo? Por supuesto que sí, una mala noticia. Que tenemos el RSI por encima de 50. En cualquier momento que caiga y se nos venga abajo, ese equivalente, ese equivalente, pues más o menos nos vendría de esta caída. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. y eh, 13,5%. Fijaros, eh... eh Estamos hablando de eh, ir a la zona de soporte otra vez. ¿vale? Romper línea de tendencia significa en un 75-80% de las veces ir al inicio de esa línea de tendencia. ¿Qué hará? ¿Qué no hará? Vigilarlo. Vemos las noticias. Estamos todos atentos en la comunidad. Cualquier cambio, oye, avisar y ponerlo en comentarios. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.